con Matías Nardi, él es ingeniero agrónomo y doctor en Política y Economía y es consultor en negocios. Matías, tu, tu experiencia como emprendedor y autónomo es lo que llama la atención desde esa perspectiva ah, en los campos de la tecnología y en los campos personales. ¿Cuáles son los mayores retos ahora? Muchas gracias por recibirme, la oportunidad de estar aquí contigo. Eh, como emprendedor, todos los días tenés retos, todos los días tenés desafíos. Eh, lo que tenés también siempre es muchas ganas de afrontarlos, eh, de poder medirte frente a ellos. Estoy trabajando con una startup de Argentina. Es una empresa de inteligencia artificial aplicada al agro, se llama Team Agro. Y lo que hacemos es utilizar eh, inteligencia artificial a través de cámaras, reconocimiento de imágenes para detectar dónde hay malezas en los cultivos y poder eh, aplicar la herbicida donde corresponda eh, previamente eh, los productores con sus pulverizadoras aplicaban el 100% de los lotes el glifosato por ejemplo es la herbicida más común para tratar malezas y eso como te puedes imaginar es un desperdicio porque solamente tenés presencia de malezas en el 15, 20, 25% del lote y el resto era el desperdicio pero bueno, como vos bien decís eh, los emprendedores buscamos problemas, desafíos que hay en la sociedad en diferentes campos sea agricultura, de la de alimentación, sea finanzas, bancos todos los campos continuamente se desarrollan nuevas tecnologías por expertos ya sea en software, sea en inteligencia artificial, sea en electrónica nosotros utilizamos lo que se llama Machine Learning que es la capacidad a partir de que la imagen detecta que hay una maleza el algoritmo envía una señal eléctrica, que hay una válvula eléctrica que en milisegundos abre y cierra Entonces, ser emprendedor te obliga a desafiarte, te obliga a pensar eh, en forma seriada y paralela te obliga a estar en contacto con otras personas, a saber ser paciente, a saber dar más allá ¿no? porque hay tecnologías, por ejemplo esta de, de inteligencia artificial ya tiene eh, casi 10 años pero nunca había sido aplicada en la Argentina a este tipo de esta problemática. Entonces, ¿por qué uno sí y por qué otro no? ¿Por qué hay personas que están dispuestas a tomar ese riesgo, ¿no? a tomar ese desafío y otros no? Eso me lleva a una pregunta que se me ocurrió y ya te interrumpí, pero la pregunta es, ¿cuál es el rol del miedo en la vida del emprendedor? Y el rol del miedo es el, el, el, el no saber, el, el no poder tener el control sobre todas las variables que uno necesita poder visualizar, comprender y actuar ¿no? porque muchas veces uno tiene esa capacidad de ver de lo que sucede de poder comprender, de decir, bueno, mira, eh, la problemática es esta necesitamos alinear estos planetas, ¿no? necesitamos software electrónico necesitamos una persona que sepa de ensamblado una... necesitamos un espacio físico, recursos humanos, necesitamos capital pero hay que actuar, y actuar a veces, eh, estás trabajando con otras personas y para que las cosas funcionen, tiene que haber lo que se llama el afecto societario Tiene que haber ese cariño, esa estima hacia la otra persona Para que él esté tan bien como vos, para poder trabajar juntos Porque básicamente estás saltando a la piscina y no sabes si sería bueno ¿no? Entonces, si lo haces con otra persona, que vos estimás, que querés ser que parte de este proyecto Es más simple, es más fácil, eh, todos tenemos limitaciones, todos tenemos deficiencias en algún área entonces, a veces hay personas que son más valientes que otras, a veces hay personas que son más críticas, otras más analíticas. y Poder sumar tus habilidades con las de otras personas, dejas de ser un grupo para ser un equipo. Cuando sos un equipo, todos tiran juntos. Entonces, eso te hace sentir más seguro, vos como individuo y a tu equipo. Entonces, lo que era miedo, que era una debilidad o una amenaza, a partir de ahora, con tus habilidades conjuntas, vas a ser una fortaleza. Entonces vos te sentís seguro porque dices bueno mira, yo me voy a buscar solamente, por ejemplo en mi caso, a captar inversiones en Estados Unidos, a buscar eh, socios estratégicos que no solamente traigan capital, sino que también, en una etapa pre-semilla, pre seed, pre -pre de poder ayudarnos con procesos críticos que nosotros no tenemos adentro. Entonces, para, brevemente hago un paréntesis, vos cuando sos emprendedor partís de una idea, querés solucionar un problema y querés a una empresa. Entonces, una idea una empresa, ¿qué falta? Tiempo, recursos, de capital, personas, tecnología, ideas, y muchas ganas. Entonces, vos tenés, yo soy, soy la persona con más edad en el equipo, son todas personas más jóvenes, genios en lo que hacen. Yo soy la persona que tal vez tengo más experiencia, más años, eh, viviendo afuera muchos contactos. Y pues si no, mirá, en nuestro plan de negocios, tenemos que tener claves dónde vamos a originar capital hasta que tengamos el primer producto viable hasta que tengamos el primer producto comercial esos son los primeros dos grandes hitos que tenés en un emprendimiento todos tenemos ideas, pero no todos llegamos a un producto mínimo viable que funcione entonces vos decís, ah, tengo una idea, voy a sumar una cámara, una proces un procesador Nvidia de, de imágenes con una placa de Carrier Board y conectado y lo vamos a hacer así la potencia, la electricidad, el voltaje ideas tienen todos, pero yo hablo de la idea producto y va a llevar por lo menos un año o dos años y van a volver horas de trabajo, horas de comunicación y discusión, capital, mucha fe y eso necesitas ese, ese sentimiento, ese affection que le dicen para que esto suceda. ¿No vos querés que la otra persona, vos sabés, él quiere ser lo mejor posible en el computer vision. Bueno, vamos a ayudarlo a que se pueda capacitar en esto, a quiere ser mejor en Machine Learning y poder desarrollar los mejores procesadores, Carrier Wars lo vamos a lograr, hay que comprar, por ejemplo eh, productos en Alemania, en China, en India hay que traerlos a Argentina, que cuesta mucho traer productos a Argentina la economía está cerrada, lamentablemente hay que conseguir ahí, nos ayuda a importar despachante de aduana, gente de carga, transporte hay tanto más que uno no sabe que Volviendo al tema del miedo, ¿no? yo siempre digo, uno sabe lo que sabe, uno a veces sabe lo que no sabe, pero lo más peligroso es no saber lo que no sabes. Entonces, cuando vos te rodeas con otras personas que tienen otras trayectorias, otra experiencia académica, otra experiencia profesional, cada uno empieza a compartir y a hacerte fuerte en lo que no sabes y te ayuda a abrir los ojos en lo que no sabes. Matías, ¿qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo? Lo que más disfruto es la posibilidad de elegir Yo Siempre digo que el mejor regalo que me hago es con quién trabajo y en qué trabajo. Lamentablemente eh, el dinero es, está ahí, pero lo, lo más importante es si quieres estar en un proyecto que va a tener un impacto, un proyecto que va a ayudar a los productores en Argentina a ahorrar en herbicidas, que va a tener un menor impacto ambiental. Vos pensáis, te comento, eh, históricamente los productores labraban el suelo, labrar el suelo estás la vuelta a la Tierra, pones eh, la materia orgánica en contacto con el aire y las bacterias atacan la materia orgánica para carbono Ahí, liberación de carbono a la atmósfera. El productor pierde materia orgánica del suelo, pierde capacidad de retención de agua. la poder de capacidad de retención de agua perder rendimiento potencial. Entonces, y además, para elaborar la Tierra necesitas tractores grandes, motores grandes, muchos horsepower, toallos de fuerza. Entonces estás quemando combustible para poder regalarle después tu materia orgánica, que es tu mayor activo, a la atmósfera. No cierra por ningún lado. Los productores con siembra directa, sin labrar el suelo y aplicando herbicidas, ¿qué hacen? Mantienen la materia orgánica en el suelo, mantienen el agua en el suelo, tenés mayor potencial de rendimiento de los cultivos, de soja, trigo. ¿Cuál es la contra? Los productores siempre utilizan el mismo herbicida, el glifosato. ¿Qué trae aparejado eso? Que hubo una resistencia natural a la herbicida. Entonces, los productores tienen que usar otras formulaciones químicas, que tienen otro impacto ambiental, otro costo, y pone en peligro la sustentabilidad de su negocio. Entonces, el papá de uno de los fundadores, el productor agrícola, y prácticamente está quedando fuera de negocio, porque está trabajando para la, las empresas de químicos, está pagando químicos, toma mayor riesgo. Con esta tecnología, vos ayudas al productor a que tenga más plata en el bolsillo, que tenga más agua en el suelo, que tenga más carbono, más materia orgánica en el suelo. No, cierra por todos lados. Algo que aprendí de un productor, él, él me dijo, Matías, es muy simple. Más allá de los números, más allá de la, del ahorro, es... Digamos, a nosotros nos enseña que vos tenés que querer al prójimo tanto vos, como vos mismo. Pero además, eso no es solo con el prójimo, eso también es con el suelo, que es también con el agua, que es también con el aire. Entonces, si yo no cuido mi tierra, mis cultivos, digamos, ¿qué me queda a mí y a la sociedad en la que vivo? Entonces, al ser emprendedor, tomas mucho riesgo, tenés que ser muy paciente, los resultados pueden no estar, pero estás trabajando con personas que, son, que realmente tienen pasión por lo que hacen y, y no, yo siempre digo, digamos, no te puedes guardar nada como dicen allá en inglés, all in, tienes que dar el 100%, tienes que dar lo mejor de vos y generar resultados, ¿no? yo siempre digo, eh, no pide fondos de inversión, una startup los fondos te los van dando a medida que vas alcanzando los hitos, los milestones entonces tenemos que lograr resultados eh, puede siempre hay diferencias de nuevo, todos tenemos limitaciones, a veces nos cuesta saber hablar, nos cuesta ser abiertos, decir, mira yo en esto no, no tengo capacidad, tenemos que buscar a otra persona. A veces hay que ser honesto con uno mismo y decir, mira tengo que ser claro, yo esto no lo voy a poder lograr. Bueno, ¿cómo lo logramos? Y a veces nos, nos cuesta saber confiar. Yo siempre digo, no uno para poder hacer negocios o cualquier tipo de relación buena, tiene que haber confianza, sin confianza no podés creer nada y para que haya confianza tenés que ser honesto entonces, una vez que logré entender eso una vez que tuve la capacidad emocional de poder hacer ese trayecto en mi vida tuve la posibilidad de encontrar personas que son fantásticas personas que realmente quieren cambiar el mundo personas que quieren tomar nuevas tecnologías, nuevas ideas y poder aplicarlas y desarrollar empresas entonces, cuando vos ves eso Volvés a creer en la humanidad. O volvés a creer que podemos vivir en un mundo mejor. Finalmente, Matías, y en 30 segundos, si un estudiante de emprendedurismo se te acercara y te dijera dame un consejo a partir de tu experiencia personal, ¿tienes algún consejo? Uf, varios. Sí, que, que lo intente. Hay que intentarlo, hay que rodearse de buenas personas. Eh, es clave. Personas buenas, personas sanas. Eh, personas que honestas Que sean sensatas, que sean coherentes Que, que puedan ver que no puedes hacer todo vos solo Necesitas estar en un equipo Necesitas eh, comunicar bien Y que muchas veces los resultados no van a ser los que vos crees, Pero en el tiempo va a haber una, un desarrollo Tanto personal como colectivo Y que hay que sembrar todos los días. Vos sembrás buenas cosas, con vos, con los demás, con, con todos, y tenés, tenés la posibilidad de que todo vuelva, todo vuelve. Gracias, muchas gracias Matías por compartir estas experiencias y estas ideas con nosotros, por favor, y a ustedes también, muchas gracias. Un gusto.